Susana, Susana querida. ¿Dónde estás? Acá. ¿Acá? Ah, estás... Te quedaste la, en el Amazon. Bueno, y vas a hacer un programa. Y no volvés a Punta del Este. Es el paraíso terrenal. Pero, Mica, faltaba vos acá. Estás divina, dejarte de bromar. Bonísima. Te quedan cuatro pelos brutales. tarde. de Miguel Román. Sí, y está flaca, divina. ¿Y cómo está la loca de Mercedes? Que hija de. No, pero no tiene nada que ver. Pero nunca laburo, ocha que se deja de ver. Y se deprime la estúpida. De que sería de todos nosotros que laburamos como bueno? locos. Y no nos deprimimos nunca. Tenés que haber conseguido un laburo a esa chica. Y sí, a repartir pescado, cualquier cosa.